Hola, mi nombre es Andrés Ortiz, soy de la Facultad de Negocios Internacionales y que hayan abierto el CREI me parece una maravillosa idea ya que a las personas que tenemos que venir con alternancia nos facilita mucho la toma de clases que todavía sigue desde ver la virtualidad. Me parece una excelente iniciativa que el CRAI haya abierto sus puertas porque nos permite a los estudiantes pues tener otros espacios pues para los que tenemos clases virtual y presencial, entonces pues me parece una excelente iniciativa. Yo soy de la Facultad de Negocios Internacionales y estoy muy alegre de que hayan abierto el crédito nuevamente, ya que para los estudiantes es una gran ayuda en la presencialidad.